Pues, como veis, estoy jugando a Jedi Knight 2, Jedi Outcast, en VR, con un visor Quest 2, gracias al mod que está desarrollando Team Beat. Esto es una segunda demo, todavía no es el mod completo, por el momento solo está disponible pues eh, para los que somos... Patreon, para los que apoyamos a Team por Patreon y os voy a enseñar un poco las novedades de esta segunda demo que es por un lado que tenemos ahora apretando el grip derecho un selector de armas y en el grip izquierdo selección de poderes Jedi por ejemplo el del relámpago para sentirnos como el emperador y se me había olvidado coger este arma, la voy a coger y vamos a enfrentarnos a más soldados imperiales entrando en esta base cojo otro arma toma ya a ver dónde hay más soldados creo que aquí, toma menos por aquí pero de vida nada y nada vamos por aquí ascensor uh vale este cómo nos lo cargamos Con arma O con poderes de la fuerza Empujar Agarrar Truco mental Pues no sé, esto será para que me obedezca A ver ah, Lo despisto Despisto lo despisto, lo y ahora tiempo a matarlo. Ok. Bueno, he cogido la llave de seguridad. Con la que tendré acceso a otras zonas. Va a ver un poquito el paisaje este donde nieva. Uy, ahí tengo un dron amenazante. Vamos a ver. El ascensor... El ascensor... ¿Cómo se llama el ascensor? Si es que se llama el ascensor de alguna manera ¡Ascensor! Si no, ¿qué hago? Bueno, soy un Jedi, ¿no? ¡Yee! Pues no he sobrevivido <risa> Bueno, eso es todo Hasta otra...